Según el artículo 520 de la Ley de Procedimiento Penal Español, le notifico que está bajo arresto por According to Article 520 of the Spanish Procedure Law I notify you that you are under arrest for Procedo a informarle de los derechos que le asisten que son los siguientes I proceed to notify you of your statutory rights which are the following no hacer declaraciones si usted no quiere. Not to make any statement if you don't want. No declarar contra sí mismo. Not to make any statement against yourself. No declararse culpable. Not to plead guilty. No responder a ninguna pregunta que se le haga. Not to answer to any questions asked. Declarar que solo testificará ante el juez. To declare that you will only testify before the judge. Designar a un abogado, y solicitar su presencia durante su declaración y rueda de identificación, sino, un abogado de oficio será asignado para asistirle. To nominate a lawyer and to request his attendance during your statement and identity check. Otherwise, a duty lawyer will be nominated to assist your person. Dar el nombre de la persona a la cual usted desea informar sobre su detención, y el lugar donde está usted bajo custodia. Como extranjero, tiene usted derecho a informar a su embajada o consulado sobre estos hechos, y ser asistido por un intérprete de forma gratuita. As a foreigner, you have the right to have your embassy or consulate informed about these facts and to be assisted by an interpreter without charge. A ser examinado por un médico To be examined by a doctor